Guaraná, el excitante amazónico contra la fatiga. Las semillas de Guaraná son un energizante natural que combate la fatiga psicofísica y su extracto destaca como agente antioxidante, como ayuda en programas de adelgazamiento y en la prevención de accidentes vasculares. Los pueblos nativos de la cuenca del Amazonas, repartidos por diversos países, Conocen desde antiguo una gran variedad de plantas que utilizan para su sustento, alimentación, abrigo, como medicina natural o por sus ritos de iniciación. Algunas de esas plantas se han hecho famosas en Occidente siguiente y ya se empieza a contar con amplios cultivos para satisfacer esta demanda creciente, evitando así su sobreexplotación o incluso su eventual... Desaparición en estado salvaje, en el caso de un bejuco o liana de la selva, el guaraná, un remedio convertibles energéticas y excitantes que hoy en día no falta en ningún herbolario. Las semillas del Guaraná se han consumido desde hace siglos por parte de diferentes pueblos de la cuenca amazónica, como es el caso de los indios Maué o los unduruku Las consumen una vez molidas en forma de bebida carbonatada y aromática para aumentar la energía, para combatir la fatiga y para aplacar la sed e incluso el hambre. En muchos casos se le añaden extractos de guaraná para intensificar este efecto energizante. En Europa ya resulta fácil encontrar bebidas energizantes no alcohólicas que contienen estos extractos. Por su parte los pueblos nativos como la comunidad de Santé de junto con otros productores locales han creado cooperativas de producción para salvaguardar las explotaciones tradicionales de este recurso de forma que sean sostenibles y justas y no amenacen la biodiversidad del entorno y la supervivencia de esta especie. El nombre de guaraná puede proceder de una leyenda indígena en torno a la etnia guaraní del sur de Brasil y Paraguay. ¿Cómo es el guaraná y dónde se encuentra? El guaraná o Poulinia cupana HBK es un arbusto lianoide o trepador de la familia de las sapindáceas que puede elevarse hasta los 12 metros de alto, con el tallo leñoso y muy retorcido, hojas compuestas de bolíolos lanceolados y aserrados en sus márgenes y flores pequeñas de color amarillo pálido agrupadas en racimos densos los frutos rodillos también en densas infructescencias colgantes son una cápsula rugosas algo carnosas de color rojo o anaranjado oscuro divididas en dos o tres valvas, que al madurar se abren y muestran una sola semilla en su interior esta es redondeada y aplanada de un color marrón brillante, por la parte superior pajiza, que hace que recuerda mucho a una castaña en miniatura. Es precisamente la semilla la parte que atesora las propiedades medicinales. Las semillas son cosechadas de forma sencilla, extraídas una a una del pericarpio o envoltorio carnoso y convertidas en polvo por estrujamiento con la ayuda de un molinete de martillo, pero también se comercializan crudas y enteras. El guaraná crece de forma natural en bosques tropicales lluviosos de todas las cuencas amazónicas central y meridional, especialmente en Colombia y Brasil. Es en este último país donde se encuentran las producciones más importantes como cultivo para consumo interno y para la explotación. Se estima una producción anual de 4.300 toneladas destinadas a un 70% a la industria de refrescos gaseosos y el resto para los productos de herbolario y farmacia en forma de cápsulas, extracto, polvos, barras o jarabes. Principios activos del guaraná La composición bioquímica de las semillas del guaraná ha sido ampliamente estudiada y en buena parte se asemeja a la de la planta del café con el que no está en absoluto emparentado. Ambas plantas destacan por su valor excitante y son consumidas en parte para el mismo fin. Los principios activos que definen su acción terapéutica quedan enumerados a continuación. Contiene alcaloides del tipo metilsantinas, como la famosa cafeína, de un 5 a un 8%, Tefilina y teobromina, con efectos excitantes y desfatigantes. Se considera que la cafeína del guaraná puede tener un efecto excitante del orden de 4 a veces, más que el café, 10 veces más que el té y hasta 30 veces más que el cacao. Taninos catéticos, catenina y epicatenina, 12%, flavonoides, chaponinas, de grasos insaturados, en especial oleico, eicosenoico, trazas pequeñas de aceite esencial con carbacrol, proteínas hasta un 15% de su peso, mucílagos, colina, almidón y resinas. Las semillas del guaraná se presentan como una buena alternativa al té y al café como excitantes y energizantes de consumo no diario, pero se le atribuyen otras tantas virtudes no menos valiosas y prometedoras como antidepresivo, desfatigante, antioxidante, cardiotémico, antiagregante, plaquetario, diurético, astringente, antidiarreico, digestivo, febrífugo, hipertensivo e incluso afrodisiaco. Y a continuación las principales aplicaciones del guaraná, algunas de las cuales tienen un fundamento en los usos tradicionales que de ellas se hacen en las comunidades nativas. Las semillas de guaraná suponen una opción incluso más efectiva que el café para combatir la fatiga y la astenía, por su elevado efecto excitante. Se ha usado también para despegar la mente y potenciar la capacidad de concentración y la locuacidad, lo que las convierte en un recurso interesante para profesores, conferenciantes, congresistas, locutores y opositores, entre otros. La alta presencia de taninos con capacidad astringente explica su utilidad como remedio antidiarreico en diarreas ocasionales por colitis y gastroenteritis. Se les atribuye un importante efecto anticoagulante y antiplaquetario a nivel sanguíneo. Estudios recientes han mostrado que dosis de unos 5 miligramos de guaraná, con su proporción justa de santinas, inhiben la agregación plaquetaria inducida por ADP, adenosina difosfato y reducen la síntesis de trombosano, un lípido derivado del ácido araquidónico en un 78% tanto en vitro como en individuo, por lo que constituye un apoyo válido para la prevención de enfermedades vasculares graves como trombos, embolias y arteriosclerosis. Se han realizado ensayos con conejos que han dado resultados positivos, como queda reseñado en monografías de la European Scientific Cooperative Therapy, y en diferentes informes clínicos como en Avamel Preparator, inactivos Extracts, Origini Cupana, Inhibition O Plaquetele, Agregación Invitroam In Vivo. Como estimulante y excitante sobre el sistema nervioso central, los remedios con guaraná se recomiendan en estados de depresión leve, tristeza y falta de motivación. Pueden insuflar unas pequeñas dosis de euforia que ayuden a superar o aliviar estas situaciones de vulnerabilidad psicoemocional. Los estados de atonía o hipotensión pueden ser tratados también con dosis ponderadas de semillas de guaraná con una solución de apoyo. Los extractos de semilla de guaraná han demostrado poseer una notable capacidad antioxidante. Diversos estudios Matei et al. 1998, Brasile et al. 2005 diseñados en SCOP2009, a partir de ensayos clínicos con roedores, probarían que estos extractos muestran una cierta capacidad para neutralizar la acción de los radicales libres. Este efecto previene la oxidación celular y puede suponer un apoyo inestimable para ralentizar el envejecimiento celular en personas enfermas, ancianos o en general en aquellos sujetos en los que la eliminación de los radicales libres es deficitaria. Algunos de estudios epidemiológicos recientes asocian el consumo frecuente de bebidas con un alto contenido en cafeína, como el guaraná o el café, con la reducción de la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson pero se precisaría más ensayos para determinar su eficacia real. Como el café, el guaraná se comporta como un diurético eficaz que favorece la eliminación de toxinas por la orina y alivia la retención de líquidos. Los estratos de guaraná se utilizan como coayudantes en programas de adelgazamiento por su incidencia sobre el metabolismo de las grasas y especialmente por su efecto anorexicogeno al potenciar la sensación general de pérdida de apetito que evita no seguir comiendo. Se recomienda en caso de obesidad o sobrepeso acusado pero acompañado de una dieta saludable y de la práctica regular de ejercicio físico. De forma tradicional, en el seno de las comunidades indígenas, remedios con guaraná se destinan a combatir los desórdenes digestivos o a engañar el hambre, a aliviar los estados febriles y como un sobrevalorado recurso afrodisíaco. Precauciones con el guaraná. Como cualquier otro excitante también, con el guaraná el consumo debe hacerse a dosis razonables y de manera muy restringida o incluso ser, ser estimado en diferentes situaciones. Está del todo contraindicado en caso de ansiedad, insomnio recurrente, estados nerviosos diversos, hiperactividad, taquicardias, hipertensión elevada problemas de coronarios, gastritis, nerviosa, síndrome de colon irritable, etc. No debe ser administrado a niños menores de 12 años y de forma restringida a personas muy ancianas, mujeres e embarazadas. En general se aconseja no consumirlo de manera periódica, sino más bien de forma discontinua por la presencia de alcaloides. De forma continuada podría provocar una cierta adición en algunas personas. No es prudente combinarlo con la toma de otros excitantes como el café, el té, el cacao, el mate o la cola. Cabe consultar con el médico si están tomando antidepresivos ansiolíticos, inductores del sueño y medicación cardíaca.